La tiñosa común. común, charrán pardo o gavertín de San Félix, es una especie de ave charadriforme de la familia Sternidae. Su distribución es global, se la encuentra en zonas tropicales desde Hawái hasta el archipiélago de Tuamotu y Australia en el Océano Pacífico, desde el Mar Rojo hasta las islas Seychelles y la costa oeste australiana en el océano índico y desde el mar caribe a tristán da cuna en el océano atlántico pasa gran parte del tiempo en vuelo sobre el mar ya sea en aguas costeras o en medio del océano vuela a baja altura sobre la superficie batiendo sus alas con rapidez para alimentarse se cierne y luego se zambulle para atrapar el alimento de la superficie sus principales pesas son peces y calamares. Para descansar suele ir al litoral para posarse en una roca o un árbol, aunque a veces nada e incluso duerme sobre el agua. En la exhibición ambos sexos hacen oscilar la cabeza arriba y abajo mostrándose sus pálidas frentes. Su especies se conocen cuatro subespecies.